Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975, y esto es un vídeo para JugandoEnLinus.com. Hoy, como veis, pues tenemos una pequeña sorpresa, una pequeña gran sorpresa, y es que eh, vamos a jugar un ratito a Death Stranding. Como sabéis, este juego, eh, que originalmente salió para la Play 4, y que, bueno, pues está desarrollado por el conocidísimo Hideo Kojima, autor de, de juegos tan conocidos como la saga de Metal Gear Solid, eh, pues recientemente han, han sacado eh, la versión para, para pc que podemos adquirir en steam el juego obviamente pues no tiene soporte para linux pero gracias a, al trabajo de la gente que está haciendo proton pues podemos disfrutarlo en esta ocasión y antes de empezar a hablar de proton y de que lo que hemos hecho para conseguir que funcionase nos gustaría darle las gracias a la persona que nos ha facilitado la copia de este juego, que es nuestro amigo Jaime, también conocido como Yo de Fuensa, ¿vale? Eh, uno de los integrantes de nuestra comunidad jugando en linux.com. Bueno, pues Jaime, que te estamos súper, súper agradecidos por darnos la oportunidad de poder realizar este vídeo. Y, y bueno, como os comentaba, pues este juego eh, se está ejecutando gracias a Proton. El juego funciona con DirectX12, lo cual pues implica algo muy claro y es que Proton actualmente no tiene soporte eh, digamos que fácil y directo para DirectX12 eh, creo que si no me equivoco hay que habilitar la parte y bueno pues el juego eh, Death Stranding eh, con la versión oficial de Proton tampoco funciona pero pero pero y es importante decirlo eh, la última versión candidata de Proton, que si no me equivoco es la 5.0 10 y eh, que está en desarrollo y que es una versión candidata a la que podemos acceder si nos vamos eh, a las propiedades de Proton y la activamos en betas, pues eh, nos permite ejecutar este juego. Nosotros no estamos utilizando esa versión, estamos utilizando una versión personalizada de Proton, que es la Proton eh, GE, eh, la de Glorious Egg roll eh, La última versión, si no me equivoco, es la 7-5/ST, eh, barra barra si no me equivoco. Eh, ya estoy eh, diciéndolo de memoria, no sé si me habré equivocado, pero vamos, que es la última, última que acaba de salir hace unos días que nos permite pues jugar a death stranding y bueno como siempre ya sabéis a mí me gusta eh, pues hacer eh, vídeos así a lo que salga no tengo ni idea de cómo es el juego simplemente lo he ejecutado antes para ver si funcionaba he visto que iba y no tengo ni idea ni de qué va la historia no tengo eh, ni idea si funcionará bien o mal vamos a ir a ver qué tal va esto y bueno, pues espero que os guste. Le vamos aquí a dar a nueva partida. Y ya os adelanto que probablemente pues no comente muchas cosas. Simplemente voy a jugar un rato. Eh, diré algo de vez en cuando. Y bueno, pues eh, nada. A ver si os gusta. Eh, los que no queráis spoilers de Death Stranding, no veáis esto. ¿Vale? Venga, allá vamos. Nueva partida. Iniciando una nueva partida. La partida se guardará automáticamente y sobreescribirá sobre la anterior. ¿Seguro que queréis continuar? Sí, totalmente seguro en un nivel normal de dificultad iniciamos la partida en nivel normal y aquí pues podemos poner pues el tamaño más grande o normal del texto yo lo voy a poner grande porque soy bastante cegato y empezamos a ver qué es lo que, lo que nos ofrece este Death Stranding en exclusiva para jugando en Linux.com gracias Jaime por facilitarnos la copia y... Y allá vamos, gracias al poder de Proton. habéis podido comprobar pues he tenido que retirar el el, el mango hood porque eh, teniéndolo activado pues eh, no me arrancaba correctamente el juego y, y bueno pues vamos a ver si somos capaces de activarlo más adelante vale en cuanto haga la primera salvada del juego eh, intentaremos volver a activarlo a ver si no nos da problemas y si no bueno pues paramos y volvemos de nuevo allá vamos bueno pues vamos a empezar le damos aquí a confirmar como visteis hace un momento acabo de poner eh, la fecha de, de mi cumpleaños para, para que le quede claro a todo el mundo y nada empezamos con death stranding ahora sí vamos a ver varias cinemáticas de Kojima Productions una vez se produjo una explosión un estallido que dio lugar al espacio y al tiempo una vez se produjo una explosión un estallido que puso un planeta en órbita en ese espacio. Una vez se produjo una explosión. Un estallido que originó la vida que conocemos. Y entonces llegó la siguiente. Bueno, señores, pues esto empieza... ...con unas... ...como dije antes, unas cinemáticas el juego sinceramente para mí es todo un misterio no tengo ni idea de qué va cuál es la historia no sé absolutamente nada sé que por lo que veo es bastante especial por decirlo de alguna manera hay mucha gente a la que no le ha gustado el juego otros le ha encantado. Es probablemente un juego pues que provoca bastante controversia, pero bueno, lo que está claro es que no deja a nadie indiferente. Una cosa que no me queda muy clara, eh, no sé si estas escenas están hechas con el motor del juego o son cinemáticas grabadas. Supongo que estará grabado. Y bueno, como todos sabréis, el protagonista del juego es Norman Ridus. Conocido por todos por, por salir en muchas, en muchas series, principalmente bueno, pues, eh, The Walking Dead, que es la serie que todo el mundo conoce. Y bueno, pues este actor se ha embarcado en este proyecto y vamos a ver qué tal está. Por lo que sé, el, el juego tiene muchísimas cinemáticas con una gran calidad, como podemos ver. sé que no le sienta muy bien la lluvia por lo que se ve que, y que la lluvia fuese radiactiva es normal que las piedras floten. no sé si es un defecto de, de cómo trata Proton al juego o realmente es así pero bueno estoy he de decir que la primera vez que ejecuté el juego pues noté bastante bastantes fallos en esta cinemática había bastantes parones parece que pues probablemente haya hecho alguna compilación de shaders o algo así. Y ahora no, no falle tanto. Parece que funciona bastante, bastante mejor. Y bueno, como veis, pues acaba de perder la moto. El hombre este. Recupera la carga y busca refugio frente a la lluvia. Bueno, pues vamos allá. Vamos a llevar la carga a la espalda. Como veis, bueno, pues ha habido como un pequeño parón ahí en el que se ha puesto la, la pantalla en negro Y vamos a utilizar, desde que utilicemos aquí el escáner Allá va el escáner puede escanear las etiquetas de carga todas las unidades de carga llevan etiqueta vale, vale. supongo que habrá que llevar eh, la carga pues a, a ese punto por lo que estoy viendo es un poco lioso el tema de la cámara por lo que estoy viendo Hey. Y también veo que también es bastante complicado andar por... Vamos a intentar una cosa, voy a guardar la partida, vamos a intentar meter el tema del mango HUD. Si funciona perfecto, ya lo veréis, y si no funciona, pues volveréis a ver la partida tal y como, como está ahora. ¿Vale? Vamos a guardar y volvemos en un momentito. Bueno, pues estamos aquí una vez más, como veis eh, he conseguido cargar de nuevo el mango HUD. Veo bastantes piedras flotando. No sé si esto es algo normal o, como os decía antes, un defecto del juego. Y, como podéis observar, pues el nivel de frames por segundo no es que sea excesivamente alto. Son unos 30 frames por segundo. Eh, es un nivel, bueno, pues que permite jugar, pero no con muchísimas... Con muchísimas garantías. Supongo que influirá también el tema de que está lloviendo y eso pues hace que que baje la calidad y bueno, pues estamos ante otra cinemática que por lo que estoy viendo, pues parece que está hecha con el motor del juego tal lo que os comentaba antes tiene toda la pinta, bueno, porque como veis, pues está trabajando bastante la tarjeta gráfica hay momentos en los que parece que no le, que no le da y... Y bueno, pues eh, la GPU está bastante cargadita. Está, como veis, al 80, casi 90%. La CPU, pues, va más o menos sobrada. Y el nivel de frames, pues, no, no, no pasa de 30. Es bastante, bastante bajo. Parece que la lluvia quema. Esto ya es nuevo para mí. Lo, lo que había probado fue, fue lo, lo anterior. No, no había jugado antes. Y bueno, parece que le tiene alergia a la lluvia a este hombre. No sé si todo el mundo le tiene alergia a la lluvia o solo es él. Pero se está poniendo colorado, colorado, tío. Va a ser mejor que te tomes un. una pastillita de esas para la alergia o algo. Que se le habrá el nombre. Y bueno, esto pone bastante nerviosillo, no sabemos qué es lo que pasa. Es algo completamente nuevo. Mal rollito, susto. Es muy probable que teniendo una gráfica un poco mejor que la mía La mía ya está un poco chuchurría, la pobre Pues eh, consigamos mejores tasas de frames por segundo que, que las que estáis viendo vale. También probablemente bajándole los niveles de calidad pues veamos que, que mejora la cosa. Pero bueno. Oh, una mil sesenta. Qué agradable esto. Bastante inquietante. La verdad. Bueno, parece que se va. A ver, que nos cuenten un poquito qué es lo que pasa. Aún no acabó la cosa. Me queda muy claro si lo que le da alergia es la lluvia o el bicho este que anda por aquí pero lo que se le había puesto colorado primero era el, el, el brazo derecho y luego ahora se le puso el izquierdo cuando se cuando se, se arrimó contra la pared probablemente sea el bicho lo que le hace ponerse rojillo tampoco maltratado el hombre por lo que se ve Ven como unas sombras blancas, no sé si las estáis viendo en el cielo. Unas sombras más bien, más que una sombra sería como una especie de luz, pero apenas se distinguen. No sé si en la grabación se verá. nivel de, de detalle de es bastante bastante impresionante Creo que se fueron. sobre oh, todo el te tema de dices? la piel la piel es una pasada lo bien muy lo bien lo bien hecha que está lágrimas alergia a Quiral. veo que tienes dooms como yo tengo el factor de extinción pero tú me ganas cuál es tu nivel los ves no no pero lo siento Nivel 2 entonces. ¿Qué haces aquí? Intentar no mojarme, igual que tú. El declive ha parado. Me llamo Fragile. Sí, he oído hablar de ti. Ah, así. Ah, Sam Porter Bridges. el hombre que reparte bueno parece que, que se ha ido un momento la, la imagen básicamente es que se ha debido bloquear la pantalla al estar 15 minutos lo primero, por lo menos. ¿Trabajarías para mí? Debe de ser duro estar solo. Sí, creía que Frayal Express tenía mucha gente. Muchos traidores. Ya no quedamos muchos, salvo alguna gente honrada. Y además... Tampoco queda mucho de mí. Me mojé casi entera. No te puedo ayudar con eso. Hago entregas. Ya está. Despacho central de Bridges. Contratista independiente, San Porter Bridges. Receptor a la espera de entrega. Vas a la ciudad. Ten cuidado. Esas cosas volverán pronto. El declive acelera todo lo que toca. No puede llevárselo todo. El pasado no desaparece. Hasta pronto, Sam Porter Bridget. Lo que se había dicho por ahí, parece que somos como una especie de rider desde el, del futuro. No sé muy bien hacia dónde tengo que ir. Comer criptovia. Bueno, pues vamos a comer un bicho de estos, a ver. salió la el rollo para comerlo bueno, ahora nos sale vamos a hacer otra cosa vamos a cambiar algunos de los ajustes gráficos, a ver si conseguimos mejorar un poquito la imagen, si se va todo al garete, bueno, pues hacemos lo mismo de antes, volvemos a arrancar y, y continuamos jugando un rato más, le vamos a dar aquí a guardar y nos vamos a las opciones es que el juego es bastante delicado como podéis ver bueno pues ya estamos aquí otra vez no no he podido acceder a las opciones creo que el tema del hud tiene algún tipo de problema cuando entramos en los menús o en ciertas partes de los menús. he notado sobre todo eso cuando entramos en, en opciones entonces no vamos a tocarle nada más. Nos tenemos que quedar con esta... Vamos a hacer un scan de este. A ver, a dónde nos tenemos que ir. Drogas inteligentes. Central, no city Vale. Pues supongo que... A ver, por aquí no. Por aquí lo que hay... Tenemos aquí una selección musical, por lo que estamos viendo. Hay cuidadito. Mantener el equilibrio con, con los gatillos. Vale. Bueno. Se sigue viendo. Como podéis ver, bastante. ...bastantes piedras por ahí... Me, ...me tiene intrigado porque no sé si es algo re, referente al juego... ...a ver... ...el pobre hombre este tiene que andar por unos sitios también que, que vamos... ¡Ey! ¿Dónde está? No, este es, este es un bug... ...este es un bug... ...no sé, no sé dónde está... ...mi personaje, pero... ...pero está... ...está desaparecido en combate el hombre... ...bueno... ...pues muy mal, muy mal esto... ...muy mal, obviamente, pues... Eh, ...está claro que... ...que a Proton aún le queda algo para conseguir llegar aquí a hacer jugable a este Death Stranding pero bueno el avance como veis es lento y ahí hay comida bichito de esos que se pueden comer Vale. Don't be so serious. Okay. Don't be so serious. okay. más? Don't be so serious. Don't be so serious. Supongo que tenemos que ir hasta, hasta esa zona de ahí. Parece que tenemos que cruzar otro río. Vamos a buscar un, un sitio más, más sencillo para pasar, donde no tengamos que hacer tanta, tanta historia. que hay bastantes bichitos para comer por lo menos por aquí bueno pues ahora entiendo por qué en las cinemáticas eh, se veían también las piedras volando obviamente son cinemáticas creadas con el propio motor del juego no no son no son como pensábamos vídeos pregrabados vale con, con esto bueno pues la confirmación ya, ya es total estaría bien que, que intentasen corregir este error supongo que, que estarán en ello y bueno pues vamos a ver tenemos que irnos hacia allá drogas inteligentes central de Crown city quiero hacer esta esta primera entrega para ver cómo va el tema y yo no sé si podemos cruzar por aquí, vamos a ver. No quería cruzar el río bastante corriente por aquí oh. para remar y llegar a la tierra lo antes posible Y dentro de nada, pues ya, ya podemos realizar la entrega. Si pulsamos el botón L, podemos correr más, vale. Claro, eso nos va a consumir. ¿Qué pasa? Porque hay una especie de campo de, de fuerza. Mantener pulsados los botones Mantener pulsado X cuando veas el icono tal tal Tendrás que mantener pulsado X hasta que responda a la terminal de envíos Ten en cuenta que tendrás que mantener pulsados otros botones además de X Por ejemplo si aparece el icono bla bla bla Tendrás que mantener tal la flechita a la izquierda Hacer la entrega pues nada, hacer entrega. Entregar carga solicitada. Puedes seleccionar entrega parcial para enviar tu carga actual y volver con el resto cuando puedas. Cuando la carga enviada alcance o supere los requisitos, podrás marcar el encargo como completado. Vale, bueno, pues vamos a hacer una entrega parcial entonces. Seleccionar. Y entregamos. ¿Por qué has tardado tanto? La leyenda no puede llegar tarde. Esperé a la tormenta. Perdí la moto y parte de la carga. Parece que lo has pasado mal. Vas con retraso, pero... La carga está bien. Muy bien. Hasta la próxima. Muy bien. Pues ya está. Hemos hecho la primera entrega. Y esto tiene pinta de que nos va a permitir subir de nivel y hacer cosas más grandes, llevar más carga, supongo. ¿No? ¿No? ahí ha habido algún tironcillo supongo que está cargando cosas a la vez que, que representa y eso pues le, le cuesta Igor, eliminación de cadáveres Sam Porter, supongo vale no te va el contacto. Leí que tenías alguna fobia. ¿Eliminación de cadáveres? ¿Qué ha pasado? Mira, tenemos que irnos, te lo explico de camino. Vamos. Echa un vistazo. Tiene cita con la incineradora. ¿Hace cuánto que palmó? No lo sabemos muy bien, pero yo diría que más de 40 horas. ¿No estaba en cuarentena? Estaba sano. Se suicidó. Madre mía. Suerte que lo hemos encontrado. Lo pusimos en hielo, pero a saber cuándo se necrosará. ¿A dónde lo lleváis? Ah, hay una incineradora al norte. La ruta está infestada de EV. No puedes usar otra. Ojalá pudiera, pero no hay tiempo. Pues incinera aquí mismo al pobre diablo. Y emitir tantísimo quiralio tan cerca de la ciudad, imposible. Es mejor que intentar ir a la incineradora. Eh, lo lograremos. Solo necesitamos a alguien como tú, con Dooms. en las primeras fases de la necrosis. Démonos prisa o explotaremos. ¿Entonces qué? ¿Contamos contigo? Por la presente, Bridges contrata formalmente a Sam Porter. Es Sam. Solo Sam. Y no detecto EV. Los percibo. Por eso estamos preparados. Un bebé Bridges, ¿eh? Contigo y con su ayuda, nos iremos anticipando a sus movimientos. ¡Qué mal cuerpo se me pone siempre! Bueno, es que te conectas al otro lado. A mí también me pasa. ¡En marcha! llamas raritas. ¿eh? No sé qué es eh, lo que le proporciona el llevar el bebé ahí. Pero aquí tenemos más cinemáticas. Respectivos parones. El mundo era diferente cuando yo era niño. Esto era un país. Todo el mundo iba donde le salía de las narices. No hacían falta portadores como tú. Había autopistas, aviones... Joder, si hasta podías visitar otros países. Ahora cuesta imaginarlo. Como ves, el Death Stranding se ocupó de muchos. Estamos jodidos, bien jodidos. Y a los que tuvieron la suerte de sobrevivir se los llevó el declive. Luego aparecieron esos bichos de la playa. El mundo de los bichos y el de los muertos mezclados. La gente empezó a trincherarse en las ciudades y a poner a los portadores como tú en un pedestal. La leche, un arco iris. ¿Dónde está la incineradora? Este va a reventar. Mierda, hay que acortar a través de los E.U. Está bien esto de, de poder girar la cámara en una cinemática. Me resulta curioso eso de que cuando llueve, bueno, pues parece que les hace daño, pero en cambio la cara la llevan a descubierto. No sé, es como si no les lloviese la cara. El motor no va. Esos capullos los tienen donde querían. Sácanos de aquí. ¿Eh? Sam, ¿puedes ver algo? No, nada. Bueno, eh, algo que no comenté. Hasta ahora estoy jugando con un Steam Controller. Eh tipo de problemas este bastante bien o algo. el tema de la cámara al principio es un poquito complicadillo pero bueno con el tiempo pues eh, se acabará una acostumbrado Hoy las cinemáticas son bastante, además de curradas, pues bastante larguillas. Y bueno, que decir tiene que si no queréis, si os queréis comprar este juego y lo queréis jugar, pues no deberíais estar viéndolo porque os está descubriendo toda la historia. Es acelerar el tiempo, todo todo lo que tocan o a lo que se arriman, pues lo, lo envejece a toda leche. Si fijasteis, como envejeció al tipo este, al conductor que está atrapado. tal y como decía se ha convertido en el bicho directamente podéis ver esto es un auténtico baralle bastante bastante extraño todo supongo que a medida que, que vamos jugando pues iremos entendiendo un poquito toda la historia y si os fijáis ahora como no hay tanto detalle pues el nivel de frames por segundo ha aumentado bastante no hay muchas cosas que representar a pesar de que bueno como podéis ver el detalle del personaje es altísimo. A pesar de estar en calidad media el juego. Es increíble. Hasta se ven los poros de la piel. Y ahí tenemos las las luces que veíamos antes en el cielo y bueno pues todo esto pues parece que era la, la introducción a, a lo que se jugó en sí Podéis ver, esto es muy interesante, pero no vamos a estar aquí viendo constantemente esta, estas cinemáticas. Vamos a, a quitarlas, vamos a pausarlas, a saltarlas. Eh, y bueno, pues vamos a dar por finalizada, eh, ha finalizado el vídeo. Hemos visto partes en las que podíamos jugar nosotros, controlar nosotros al personaje. Y como pudisteis ver, pues había bastantes fallitos, eh, sobre todo con el tema de esas piedras flotantes, que en muchas ocasiones incluso pues, nos, nos hacían perder la partida. Vale, Parece que estamos muertos... Y vamos a ver lo que pone aquí, repatriación. San es un repatriado, es decir, puede volver a la vida desde un lugar llamado la grieta después de morir. Si acabas allí, sigue el hilo para guiar el alma de San hasta su cuerpo y traerlo de vuelta. Bueno, pues nada, me parece que tenemos que seguir el hilo este. Vamos subiendo poquito a poco. queda muy claro porque este hombre puede resucitar pero está claro que que sí puede hacerlo esos bichitos seguramente no tenían que andar por ahí seguramente es otro de los fallos de del juego vamos a ver si acaba la cinemática si no la, la vamos a parar una vez hubo una explosión un estallido que originó la vida que conocemos y entonces llegó la siguiente una explosión que será la última bueno pues parece que, que hemos acabado con la introducción Pantalla de carga Y a ver si nos deja Controlar a nuestro personaje Y así poder no dar por finalizada la, Lo que es la grabación De, de este vídeo de Death Stranding Funcionando en Linux, gracias A Steam Play Proton Y bueno, como veis Pues tenemos... Otra cinemática. <risa> El juego va a servir de cinemáticas. Vamos a pararla porque, bueno, ya creo que eh, para dar eh, por finalizar este vídeo ya creo que es más que, que suficiente. Más cinemáticas. La saltamos. Y a ver si nos deja acceder al menú. Otra cinemática más. La saltamos. Y ahora Analizando sí. Ya, ya podemos terminar. Hola, bueno, pues Porter, estamos en una, en una fase que, bueno, yo probablemente, pues, en caso de que consigan arreglar los pequeños fallos que tiene el juego. Pues empezar una partida desde cero Que seguro que no me viene mal Para controlar un poquito más la historia Que como veis es bastante bastante extraña Un poco confusa Y como os decía, pues probablemente pues A medida que vayamos jugando Pues va irá mejorando Bueno, pues vamos a Abandonar entonces eh, A ver si nos deja ir a lo que es el menú, estoy intentando Hola. ir al menú, pero no me deja ahí está vale, he tenido que utilizar el teclado porque al dar la pausa, pues no sé por qué me salía eso y vamos a volver a la pantalla de inicio para despedir lo que es este vídeo y nada eh, esto es de C-Stranding en Linux como os decía, funcionando con Steam Play Proton eh, la versión de, de Proton GE 5.7 mm, barra 5 ST, si no me equivoco, vale es una versión modificada de Steam Play. Eh, el juego, como os estaba diciendo, pues aún le queda eh, un poquito para que funcione correctamente con, con Steam Play, pero como podéis ver, ya es funcional. El juego, como sabéis, funciona con DirectX 12. Y bueno, pues gracias al trabajo que están haciendo en Code Weavers, eh, pues podemos disfrutarlo. Y nada más, eh, nos gustaría volver a darle las gracias a Jaime por, por habernos prestado su juego, para que hiciéramos un vídeo y para que lo probásemos. Y, y nada, eh, recordaros que somos Wanderlinux.com, que podéis visitarnos en nuestra página web y así pues, Poder estar al tanto de las últimas noticias en lo que es eh, juegos en Linux se refiere. Y también, por supuesto, puedes visitar nuestras redes sociales de Twitter y demás. Todo, nuestros canales de vídeo de YouTube y de Twitch. Nuestras salas de Discord o de Matrix. Y, por supuesto, nuestro grupo de Telegram. Ya sabéis, si os gusta el vídeo, dadle a Like. Si por el contrario, bueno, pues eh, nos gusta, no le deis a, a un like, por favor, ¿no? <ríe> eh, y si os gusta el contenido que hacemos, pues ya sabéis, os suscribís, marcas la campanita para que os lleguen las notificaciones y por último, bueno, pues eh, si queréis hacer cualquier tipo de comentario tenéis eh, abajo pues el lugar indicado para ello, ¿vale? Nosotros encantadísimos de leerlos y los contestaremos como siempre lo antes posible y nada, sin más me despido y como siempre os digo hasta la próxima chavales nos vemos, chao, chao, chao, chao, chao